Y tú que eres que que disque productor y la chica. Quiero que escuches mi, mi canción. Ya llegó la jugosidad. Tú deberías hacer. hacer un cuenta conmigo. ¡Dale! para el mundo! a Cuevas! ¡Vento Dorado! ¡Y es bien Dorado! <risa> Hay distintos senos de hombre. Unos grandes y otros chicos. Hay algunos medio raros. Nosotros muy lampiños, pero no hay uno como el mío, irresistible y sensual, tiene peluche en el estuche, es una cosa irreal, que bellos son mis senos, mis senos de hombre, Qué preciosos son mis senos, mis senos de hombres, con peluche en el estuche. Coach. Mira, ¿tú ¿tú hubo no? algunas imprecisiones Ajá. en la afinación, pero es algo que se puede Hermoso. solucionar Ajá. con un par de clases y ya. Ya. No, con está eso, buena la ya, canción. Ya estoy para con eso armas cualquier, cualquier Madison fiesta. Square Garden, ¿no? Pero a huevo. ¿Qué está buenísima, ¿eh? Hazle, hazle, es bueno. hazle, una, hazle un bailecito. ¿Cómo le harías? Mira, podemos hacer dos tipos de tendencia. El primero. Lo podemos hacer pues tocándonos, tocando, eso es lo padre. Hit. <risa> <risa> Hace rato no he escuchado una canción, así que uno la, la oye de primerazo y uno dice, parce, sí. esta canción tiene como cambiar la industria musical, ¿me Totalmente. entiendes? Totalmente, imagínate. Escorpión Durado, es, Fitzgerald, Sebastián movimiento. Yatra, Ricky martin Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Maluma y J Balvin, nada más. Nada más y nada menos, me gusta. ¿Qué crees? Sí, yo Funciona. creo que... podemos. Ah, Claudio Yarto. Sí, sí, tú, tú mándale la canción que seguro la graban, pero déjame a mí grabar primero. ¿Qué parte quieres cantar? La de los senos, qué bonito. los sí, senos sí, y senos sí. de hombres, Es bello, muy bello. tanto bello, te Me hizo estornudar tu canción y todo, eso es buena señal. Yo cuando estornudo es que me encantó el tema.